Bienvenidos al maravilloso mundo de la carne. ¿Cómo ¿Te va gustando? Yo ¡Quiiste morar, eh! タオルけど、 soy un fracasado, un chupapija y un hijo de puta. ¡La puta madre! ¡Me voy a la mierda! ¡Qué mina horrible! Igual tenía buen culo.